todos chavales soy jaime 36 y Seth. bienvenidos al canal de Gamer. a día de hoy estaremos jugando en Nintendo Switch como no podía ser de otra manera después del vídeo de Persona 5 quería llevar una serie de pasarela de Shovel Knight Treasure Trove el caballero de la pala así que vamos a ello vamos a iniciarlo vale Pues esto es Shovel Knight, como veis es un juego retro, es... tiene un poco de plataformas eh, y estética muy 8 bits. Vamos a jugar. Quiero llevar la serie paralela, intentaré subir un vídeo de cada... de cada juego cada día. Vale. Eh, como veis tengo la, la versión especial, que es la 3 Ultra, que incluye la historia de Shovel Knights, la de Black Knights y la de Spectre Knight, que son en el orden en el que se desarrollaron. Aunque en orden cronológico iría primero Spectre, después vendría Plague y creo que el último es Shovel. Bueno, estos dos son un poco paralelos Pero vamos a jugarnos por orden de desarrollo Porque yo creo que es una buena forma de enseñar Cómo avanzó la historia Cómo avanzó la historia de, del estudio, por supuesto No me voy a complicar, me voy a poner Jaime 36 de nombre Está en reto que no tiene ni minúsculas Vale Y confirmamos esto Cambio de cuerpo, entrando al en modo cambio de cuerpo. Antes de empezar quieres cambiar de cuerpo de algún personaje. Voy a ver qué es esto. Bueno. Personaje, todos masculino y femenino. Aleatorio. Los que sean de opuesto, que sean del opuesto. Pero eso se no tengo muy claro que. que es cambiar de género a los personajes, pero. Bueno, son todos más o menos Shield Knight y la hechicera, claro. Voy a confirmar esto tal como esté. Que total. Vale, como veis, ya se ha creado nuestro perfil. Y vamos a lanzar el juego. Voy a leer las cinemáticas porque no tiene audio propio. Vale, bueno, son la música. Tiempo atrás. Era esta una tierra indómita por la que vagaban aventureros de leyenda. Entre todos, nadie como Shovel Knight y Shield Knight. Pero sus andanzas juntos acabaron en la torre de lado, cuando un amuleto maldito despertó una magia terrible. Cuando Shovel Knight despertó, la torre estaba sellada y Shell Knight había desaparecido. Con el alma hecha jirones, Shovel Knight se retiró de una vida de soledad. pero sin campeones. Un vil poder se reunió de la tierra. La hechicera y su orden sin cuartel. Ahora, el sello de la torre ha caído y la destrucción se avecina. Una nueva aventura está a punto de empezar. Lancen un fading ahí muy... muy retro, muy... 8-pits. ¡Empálalos a todos! Vale, aquí tenemos a, a Several Knight Como se ese mueve con, los, con el joystick izquierdo de la, de Con el joystick derecho no sirve para absolutamente nada. Con la vez se salta. Con la A se palea. Toma, ahí paleando. Estos es oro parece A vale. ver. Oh. ¿Cómo se puede hacer tan panco, por Dios? Ahora vale, venimos por aquí. Hasta fuera. Ahí paleando. No sé para qué sirve el oro, ¿no? He visto un gameplay de esto apenas sé que he visto, creo que lo vi en un trailer, que se podía saltar, efectivamente. Tenemos el joystick hacia abajo y le acabemos con la pala en la cabeza. este hombre. Vale, pillamos el oro. Voy a intentar explorar todo el nivel y coger todo lo que haya. así ah, me cargo esto. Tampoco tiene nada, pero vaya. Había que intentarlo. Vale, estamos en la dungeon Fuera. Ahí. También mis staphiros, mis rubíes. El oro sale ya en forma de monedas. Mierda. ¿Qué era eso? Tengo que saltarla, ¿no? Ahí vale, era con la pala Y hemos llegado por primera vez a esto, como veis es, es, Este cetro de oro Es una especie de checkpoint, por lo que tengo entendido Así que si morimos ahora, volveremos a este punto Ahí. He llegado a la plataforma, nadie sabe cómo Vamos por aquí, esa poción no me ha dado absolutamente nada Vale. Aquí. Ahí, un poquito de esmeralda. A ver, oncillo. Estamos aquí. Ah, vale. Siete golpes. Creo que han sido. Bueno, ha saltado. Estaba cargado, ¿no? Este hombre. ¡Oh, qué guay! ¡Ja! ¡Cómo mola! Puedo tirar las calaveras. Eh, no parece que den nada. No sé si, si me dan a mí mismo igual me hacen daño. No tengo claro. Bueno, vamos a seguir bajando. Oh, más oro, más oro. No sé para qué sirve el oro en este juego. Supongo que es una puntuación estándar. O sea, que solo sirve de... No pasa a comprar nada, sino que tengo más oro que tú, he jugado mejor y ya está. Dimos. Ah, Dimos de Dragon Quest. Vale, bajamos a la cascadilla. Y ahora tenemos. Una bifurcación, porque si veis a la izquierda, ese camino se puede abrir Vamos a sacarle este escarabajo Y vamos a probar primero por la izquierda fuera oh. bueno. Venga, ahí Esto para afuera. no sé si hacen algo las calaveras o están de adorno porque... O sea, hacen daño si les das a alguien, pero no sé Esto en una zona en la que no hay enemigos, que igual sobre un poco, ¿no? Vale, esa partitura no sé qué es... en el perfil es... Uy, mierda, me deja un poco de oro Ahí. Lo he visto justo mientras salía Lo que os decía, esas partituras las he visto en, la, en el perfil Pero no sé qué, ponía que había unos 48 50 A ver, otro trocito de oro aquí Voy a romper todos los bloques estos de tierra Que a veces tienen, tienen pasta Ahí, Fuera, esto fuera Y dragoncitos NASA, uy... Vale, ahora sí No me ha dado, ¿eh? creo que no me ha dado ¿eh? Vale, vamos a avanzar por aquí Esto es una abertura, perfecto Salimos Vale, vale, perfecto Me das solo bien, pero para el caso Para el caso cruz campo Seguimos avanzando Uh, máquina rompe, barro Vale, sigamos avanzando Segundo checkpoint al que llevamos Tenemos otra, otra Burbujeta para saltar, Un poco de oro Y este limo que va a caer nada más, ¿sí? ya Es que peligroso Parece que los enemigos como me empujan un poco para atrás algunos Cuando les pego Así que voy a tener que tener cuidado con eso Vale Fuera ah vamos por aquí y una vez más hay dos caminos Voy a pillar... bueno, no Voy a venir por aquí y a coger el esmeralda luego Y tenemos más burbujitas Abrimos Y otra partitura inútil Bueno, momentáneamente inútil, no sé si luego se para algo Este juego me recuerda un poco a... Ni lumbra creo que se llamaba Sí, es un juego indie español Partido, en género, no sé Vale, subimos Y vamos a abrir esto oh. vale. vale, controlado Esqueletos de fuera Ah, oh, mierda oh. Aquí ya había algo que... esto sí que lo he visto en un gameplay este de normal no se... no se ve hasta que no subes por las escaleras de la izquierda Pero si ahorramos tiempo Vamos eh, por aquí, como veis se llega hasta el este cofre. Ahí empieza a saltar oro, a porrón. Y topa a mí, topa a mí. Eso el Knight, es un, un tanto greedy. Ah, claro. Vale, vamos llegando al tercer checkpoint. Seguimos por aquí. Ahora parece que hay... No sé si antes había, y, y es que no me he fijado. Pero ahora podemos caernos por ahí. O sea, antes en la cueva sí que había alguna, alguna caída, pero ahora es como más frecuente, ¿no? Vale, subimos. Aparte un poco el pelo y. ¡Oh, oh! Qué suerte he tenido. Vale, tú. Se vas a ir al suelo. 6. 7. Uh, chaval, casi se cae todo por el risco. Vale, no vamos mal. Todavía tengo la vida entera. Está fuera. Qué? ¿Qué narices ha sido eso? Solo se rompen si se chocan con el suelo, si se dan en las paredes, no. Este extraño, Bueno, supongo que eso apoya a las físicas de... si le doy un palazo, que no se rompa directamente. Vale, cuidado, cuidado, No puedo parar de palear. Si empiezo a palear hacia abajo, no... Tengo que llegar a una superficie que no se vaya a romper, porque si no, hubiera caído todo esto entero y no hubiera podido coger la gemilla. Vale. Vamos por fuera. Dime fuera. Y hay uno ahí escondido. aquí tenemos otra gemilla, se nota que hay como un pequeño, una pequeña rotura en la pared. veamos esto, cogemos ahí la, los comortios grandes. y una vez más, una última bifurcación. O no sea, puedo dejar caer, Oh mierda no, soy súper inútil, eso era para, para cruzar. Vale, cruzamos. Y encontramos aquí otro cofre Llevamos ya 4.000 de oro, próximamente Y todavía no he encontrado ninguna forma de gastarlo También sería tontería si lo hubiera encontrado ya, estoy en el Vale, las pocioncillas tampoco tengo claro para qué sirven, sé que con la X se abre el menú, pero aquí no, no hay... ¡Ah! Están las partituras Entraba a 0 este para entregar a dos? está el bardo para entregar las partituras aquí veis esta premio vale. y llegamos al último checkpoint creo que es Chet. Sí, efectivamente sabía que os mostraría y que os mostraríais antes o después cobarde cerúleo marchaos shovel knight pues nada queda aquí para vos apartaos black knight no tengo cuitas con vos te voy a alcanzar la torre de lado el retiro os ha embobado los sentidos acaso no lo veis todo este valle ha sido conquistado por la hechicera los invencibles caballeros de la orden sin cuartel Se interponen entre vos y la torre Pero eso no importa Quien quiera llegar hasta la hechicera Tendrá que vérselas conmigo Templad vuestra pala Parece que la pala es como el estándar aceptado, ¿no? De arma Ahí un palazo, un palazo intenso me Voy a caer Una vez Tenemos la barra de vida del jefe Arriba a la derecha Vale, le hemos pagado otro palazo Tercero ¿Eh? Controlo Uy, va, chaval Ya no puedo hacer esto a ver, voy a ¡Ah! No, mierda No huyas Vale, me le, le quedan Cuatro golpes Tres Y ahí me quedan Me quedan dos para morir Vale Uno Un uh, chaval Pero estoy en toque Ya la dos Vale oh, oh, oh. Paleado Y coleando, dice no sé qué Tengo Me que mirar un poco los lobos Sobrevivido a uno un de vida Ay, ya se está vivo También es verdad que las palas Mucho no cortan Así que tampoco tenía expectativas. Vale, tenemos ahora cinemática. Se nos duerme aquí el caballero cerúleo. Oh, Shell Knight. Aparece desde las estrellas. Que no llega el suelo. Oh, no, no, no. Que buena Que guay Bueno pues Creo que esto es todo Y que esto ya es el siguiente nivel Así que voy a dejar de grabar aquí eh, Pues nada Esto ha sido todo por este vídeo Y mañana intentaré subir el siguiente Hasta la próxima